ellos rompieron la madera penetraron para adentro eh, entró uno adelante, después como a las dos horas o a la hora y media volvió y penetró otro el que entró primero entró derecho al área de caja eh, se llevó tres cajitas una azul y dos negras y bu siguió buscando y ese se fue le pasó parece a los demás de afuera y después vino otro a las dos como a las dos horas o hora y media era? supuestamente eran cuatro de... no, yo no lo conozco ¿Anteriormente no nunca había sucedido eso 40 mil o 60 mil pesos se llevaron en todo. Ido a la policía, ¿sí? no, no he ido a hacer nada de denuncia ¿Por qué no hay? Se pues imagínate, ellos lo saben y no vienen. Voy yo ahí allí.